Sabiduría original, original prácticamente absurda. Sopa. Me dice que no hay nada ni nadie detrás de su decisión. Me dice que es que nuestra relación se ha acabado porque algún día se tenía que acabar, que se ha muerto de tanto usarla. ¿Perdona? ¡Te dijo eso nomás, Luis Alfredo! Pero me parece literatura barata. ¿No? Encima de que te deja, te quiere dar lecciones. <risa> Ríete. <risa> es un cenutrio. ¿Cenutrio? Pelayo, coño, que es un hijo de puta con todas las letras. Ay, tío? Mira, chica, lo qué sé, allá él con su conciencia. Allá él suena, a perdón, Pelayo. Odíale con todas tus fuerzas. Uy. Venga. <risa> no, perdona, yo no le odio. Yo le desprecio. El desprecio no le deja en buen lugar, ni a ti tampoco. ¿Te hace falta ver en él a un buen enemigo? Tiene que notar que le odias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 Vale, te pero yo siempre me he llevado bien con mi sex. Y tú, perdóname, pero les tienes a todos crucificados. A Ana, sí, sí, les tienes a todos crucificados, lo siento. Y no solo a ellos. ¿Con cuánta gente te has dejado de hablar? ¿eh? Yo no soy así. Porque tu parte cristiano y de Boy Scout. Te traiciona. No, perdona, guapa. Mm, mm. Todos tenemos un pasado. ¿eh? Que estás mal, Pelayo. Que estás mal, tío. Ese es un dato objetivo. A ti lo que te pasa ¿eh? es que no vehiculizas, ¿vale? Cuando días bien, tío, se te quita la cara de tonto y los rasgos de la cara se afirman. Uf. Que hay que ir en plan Jack el Destripador. Despedazar, es gratis. Y es bueno para la salud, simplemente. ¿Perdona? <risa> o sea, yo no creo que sea bueno para la salud cargarte en media vajilla tirándola contra tu exnovio, como hiciste tú, ¿sabes? <risa> no, y mucho menos rentable, guapa. <risa> Friete. Friete. Pues yo me quedé muy bien. No, Era mi demostración de odio. Yo me paso tres pueblos, lo reconozco. Pero es que, tío, tú no llegas. Pelayo, que todo ese pastillo que te tomas te aseguro que no es nada rentable. No sé. Te propongo una cosa. Buf. Dime por lo menos cinco cosas que odies de él. Oh. O mi odio caerá sobre ti. Venga, te lo pongo fácil. Solo cinco. Venga. Odio a Paco porque es un bocazas, algo de lo que te quejas mucho últimamente. Mm, qué paradoja, con lo que me gustaba a mí que fuera tan ingenioso antes. Muy bien, muy bien. Venga, odio a Paco. Odio a Paco, odio a Paco. Odio a Paco cuando habla por el móvil así, con el brazo en alto. ¿Eh? Sí, chillando, ahí, para que todo el mundo se entere de lo interesante que es. ¿Eh? Uy, bueno, ese tipo de gente ¿eh? suele ser ininteresante. Venga, vamos bien, vamos bien. Odio a Paco cuando sube a fotos Facebook de nuestras borracheras. Y me etiqueta, además me etiqueta, que mil veces se lo pedía y mil veces me etiquetaba. Muy bien, muy bien. A ver cuando ponen al lado del botoncito de me gusta, el botoncito de me repugna. <risa> Mira su sonrisa. Odio su sonrisa, hombre. En plan anuncio de así, a lo Tom Cruise. A lo Tom Cruise, pero en feo y fondor, ¿eh? Perdona que te diga. <risa> Sus chándal, odio sus chándal, que tiene tres a cada cual más feo el cabrón. Y no te creas que se los pone para hacer deporte, se los pone para fumetear y comerse solomillos de cerdo, así de gordos, perdona, así. Me encanta ese odio, me encanta. Venga, sigue, por favor, sigue, sigue, sigue, sigue. Odio que nunca me regalara cosas. Odio que solo me abrazara cuando yo se lo pedía, qué cabrón. Muy bien. Toma. Odio que siempre me tratara como su mujercita. Muy bien. Odio que nunca me escuchara y que a él le gustara tanto ser escuchado. Muy bien, vamos, venga. Odio su gran talento para hacerme sacar de quicio cabrón. bien. Bueno, y ya está, ya van más de cinco cosas, ¿no? ¿Cuántas van? ¿Ves? Todo el mundo es perfectamente odiable. ¿Sí? Sí. Yo creo que por hoy tenemos bastante. Mañana seguimos si quieres. No, Adiós. mira, vamos a seguir con la terapia, hombre. Porque sabes que tú también eres bastante odiosa. ¿Yo? Sí, eres perfectamente odiable, como dices tú. Escúchame, mira. Odio la pose esta de chica con carácter a toda costa que tiene siempre tú, ¿sabes? Odio. El rollito este que llevas tú de psicóloga frustrada de pacotilla de mierda que tienes. Odio que me estés intentando hacer reír todo el rato, coño, en el día más terrible de mi vida, que estoy destrozado, Lana. Estoy destrozado. ¿Tú me quieres hacer reír? Perdona. Te voy a mandar deberes yo a ti también, ¿eh? Te voy a mandar que me digas una lista de cosas, pero no de las que odias, de las que amas. Vas a empezar las frases con un amo a. Amo a la primavera, amo a las florecillas del campo, amo a la gente, amo los bares, amo mi iPhone, amo Google, amo a los perritos, a los gatitos, amo a los amigos, a mis amigos, coño. A mis amigos, joder. ¿Sabes lo peor y lo más fuerte de todo? Que aún así eres una de mis mejores amigas, cabrona. Y que no voy a dejar que esos odios tuyos me condenen y me juzguen, jamás. ¿Sabes por qué? Porque te quiero, maricón. ¿Y a ti?